Hola gente de YouTube, cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal y bueno vamos a seleccionar una nueva oración del padollador animado sobre Sonic. Eh, acá dice Robo ni descubre pedos, descubre raros pedos saludables, beneficios al leer leer títulos innecesariamente, <ríe> largos. Va, es un troll este bueno vamos a seleccionar este del pabellón animado le iba a hacer mmm, ya poner en la recopilación de youtube hispano pues, de sonic pero este tipo hace más bizarros así que obviamente me van a desmonetizar este video porque como pasó el, de, el del video de skinner de los Simpsons tenía una, una preferencia medio sexual y bueno no me desmonetizaron ese video así que vamos por las dudas este es Voy a escenas únicamente a este video, así que le vamos a dar play. Okay. ¿Qué le vamos a preparar hoy para desayunar al doctor Robotnik. de Nada. Ah, Nada. Ya. Estoy hambriento. Ah, bueno. Ahí son de los con por no lo digo. <risa> <botico>. ¡Qué <risa> <Sin> censura! <risa> Toma, sopla me la vela La, me la. la, la última vez que le <risa> la sorpresa me dejaste un trocito de frito. ¿Qué te parece este si mato? ¡Bah! <risa> <risa> <risa> ah, da bueno. Y se mete de mochiza esa parte la sangre. ¡Ey! Scrabble ha estado tocando los huevos. Mm. Ah, sanio. Y ahora tú, dame los huevos. ¡Dios mío! Es crash. ¡Qué bota! <risa> Eres el único que me han tocado. <risa> no. Nunca hay que tocar a un chico salvaje. Podrías asustarlo sin querer y harías que te tocara para defenderse. <tose> Tocad... ¡No los toquéis! Cierra <tose> el culo, pollo pepo. Me toco el pito las veces que quiera. Pito espinoso. <tose> Sabes con qué me gustan los huevos, con huevos. Así que ese bato de dos colas intenta matar a mis dos bolas. Es justo la oportunidad que necesito para penetrar a Sonic. Simplemente pulsando este botón. <risa> <What's> up, <guys>? <risa> <risa> <risa> Me parece que nos hemos perdido, Capitán Pedro. <risa> <risa> <risa> oh. <risa> ah, <¿qué? risa> si algo os parece demasiado bueno y barato, es probable que sea un. Por favor, hazme el amor como me lo hacías antes. ¡No! ¿Quién se atreve a interrumpirme cuando estoy cagándome mente? <risa> Tocar, no, chicos, okay. eso no es bueno. Soy el doctor <risa> Rabannik. Ah, uh, es un meme de no es bueno. Eso no es bueno! ¡Soy el doctor Rabannik! <risa> ¡Ton con lo que quiera! <risa> Ay, eh, ok, <risa> ahora, vamos a dejar hasta acá No va la reacción <risa> Ok, está bueno, sí, pero es muy eh, eh, Raro Muy bizarro este Y ok, gente, vamos a dejar hasta aquí te, Si te gustó esta video reacción por pues darle un me gusta, comentar el Tuzumite Deja el original en la descripción eh, Abajo No acá, sino en la descripción Bueno, acá también <risa> Y ok, gente, nos vemos en la próxima Así que nos vemos, bye